Bueno, las tendencias para que uno hotel en 2023 aumente la rentabilidad, eh, bueno, antes de llegar a ellas, yo creo que hay que hacer un par de matices eh, referente un poco a cómo está el mercado, ¿no? cómo, cómo se está viendo, eh, cómo está evolucionando eh, hoy en día, porque es una industria que está en constante movimiento. Eh, hay algunos datos significativos, por ejemplo, como en Estados Unidos, que de cada vez Estados Unidos siempre va un poco a la vanguardia en todo esto, entonces eh, lo cogemos como referencia siempre en, Do, en Do Experts. Eh, Hemos hecho algunos proyectos en Estados Unidos y hemos vivido en Estados Unidos y de hecho hemos cogido mucho know-how y, uh, y, y look and feel de, de ideas innovadoras que hemos traído aquí a España, Entonces, bueno, es un referente para nosotros. ¿no? Entonces, desde en Estados Unidos, por ejemplo, el, el F&B ahora mismo, que es una de las tendencias más importantes en hotelería, que es invertir en F&B, supone un 20% de la facturación de todo lo que es el evita de, del año de, de un hotel. ¿no? Es un dato muy significativo, mientras que en España es un 6%. Por lo tanto, eso nos indica que, que hay mucho trabajo pendiente de hacer aquí en Europa y en España. Bueno, eh, por ejemplo, hay un dato significativo, el, es el de Acor Hoteles. Acor, a mí personalmente me gusta mucho como, como consultor experto, les he seguido el camino en los últimos años, porque tienen uh, un gran abanico de, de, de producto, desde gama 2 estrellas, 3 estrellas, a gama 5 estrellas y GL. ¿no? Entonces, en todos ellos han invertido en F&B, pero lo curioso, lo anecdótico, es que en los hoteles de menos estrellas, de donde han invertido más en experiencias F&B, y es tratando un resultado brutal. ¿no? Entonces, Acor Hoteles, una de las cosas que, por ejemplo, me gusta mucho que han, um, que han, que, que han creado en el mercado es un nuevo perfil de CEO FB. O sea, ahora mismo existe eh, la función de un CEO FB, creo que es el primero que hay en el mercado a nivel mundial. Y eso te, te demuestra un poco la importancia que está cogiendo y el valor que está cogiendo dentro de los grupos hoteleros eh, la partida de FB. Estas son las tendencias. Que creemos desde do que van a ser uh, importantes en el año 2023. Bueno, ahora eh, uno de los primeros puntos a tener en cuenta es la sostenibilidad. Es el punto más trendy que hay en el mercado y donde todos los hoteles están invirtiendo pues, muchísimos recursos. Lo primero que hay que hacer es hacer que un negocio, un local, un concepto nuevo de F&B tenga toda la partida de sostenibilidad. Sostenibilidad es, pues, todo lo que el círculo virtuoso de la sostenibilidad pues, protege, ¿no? el kilómetro cero, el cada vez ser más locales, eh, de hecho la infracción nos está llevando a, una, a un tema de producto local, está volviendo los orígenes de, de lo que antiguamente se hacía, quería ir a comprar al mercado, que se ha ido perdiendo porque al final pues, comprabas a otros proveedores que salían más económicos, hoy pues, debido a la infracción y a otros factores, pues tiene más sentido comprar localmente, ¿no? entonces lo que es local, local, local, local es lo que es sostenible, ¿no? luego a partir de ahí pues es un tema de mentalidad, de hacer los SOPs, los SOPs, los procedimientos operativos estándar, pues más uh, enfocados a, a, a que sea sostenible, pues como tener que limpiar una, una cocina, como tener que prepararse para que eh, eh, la apertura del local sea lo más sostenible posible, y así pues un montón de, de, de SOPs que se pueden proceder. La tendencia número dos sería innovar en el destino. Lo que no podemos como hoteleros es llegar y querer querer, querer conquistar haciendo la competencia al, al vecino. no Tenemos que ser también sostenibles en ese aspecto. Entonces, innovar es intentar aportar algo nuevo, algo innovador, algo creativo en el mercado. O sea, si el hotel está situado en una población determinada, pues hay que analizar el benchmark de lo que existe e intentar crear algo que innove y que mejore la, la calidad en la zona. Al final, nuestros huéspedes lo que están buscando siempre es una experiencia, tanto dentro del hotel como fuera del hotel. Luego, el tercer punto de la tendencia es el mood. Hoy en día el mood lo es todo. Ya no entras a un restaurante porque se come bien, entras a un restaurante porque te comunica algo. Eh... Desde, desde que entras hasta que sales el local tiene que tener personalidad, tiene que tener carisma, tiene que tener carácter, tiene que estar diseñado con, con, con el F&B, o sea, que es uno de los errores que cometen muchos hoteleros, es que por ejemplo contratan un interiorista, fabuloso, les hace un local precioso y no tienen nada que ver con la oferta complementaria o la parte, la parte de F&B que van a hacer, todo tiene que casar y el mood es parte del todo. La cuarta tendencia es una nueva fusión. Eh, la gastronomía está cambiando, se puede ir a, a, a lo clásico, ¿no? que son los platos que siempre van a, fun a funcionar, pero la, la gente abraza lo nuevo. ...abraza la fusión, abraza la innovación otra vez... ...lo que quiere el cliente al final, volvemos a repetir la palabra... ...son experiencias, entonces en la, en la fusión está la experiencia gastronómica... ...cómo puedo comerme la lubina y de qué formas me la puedo comer... ...cómo puedo comerme un plato típico de aquí, por ejemplo... ...que estamos en el Mediterráneo, pero fusionado con un toque asiático... ¿no? Pues ...todas estas fusiones están muy de moda, es un trendy... ...y esto es un trendy que no es un trending topic... ...es un trendy que viene para quedarse... Eh, ...la quinta tendencia es la calidad... Yo creo que la calidad siempre ha estado y siempre estará, y ahora mismo eh, parte del, del ADN de cualquier negocio que se monte tiene que ver con la calidad. La calidad. Eh, si ahora, por ejemplo, tuviera que deciros tres pilares básicos en el mundo de la gastronomía serían simplicidad, calidad y innovación. ¿no? Y la innovación ya lo hemos dicho, la simplicidad al final tiene que ver con la sostenibilidad y la, la, parte, de, la parte de calidad pues, siempre tiene que estar desde el principio hasta el final. La tendencia número 6 sería la multiplataforma, bueno, sensorial, o, nosotros llamamos multiplataforma que significa que cuando montas un, un local, un concept gastronómico, todas las, la, todos los elementos que conlleva crearlo son parte de esa, de esa, de, de, de, de esa pluralidad, ¿no? Desde la música, la ambientación, la iluminación, la parte experiencial del consumidor, la parte de gastronomía, el, el show que hagas cuando tienes que presentar la gastronomía, porque no es solo hacer buena comida, es que encima la tienes que presentar de una forma diferente. Pero todas esas pequeñas eh, partidas que son el éxito a conseguir que un restante sea mágico. ¿vale? Y la tendencia número 7, y no menos importante, es el cambio permanente. Eh, los restaurantes, como, como, como un hotel, como cualquier otro negocio, tienen que mutar, tienen que, tienen que moverse, tienen que ser dinámicos. Hoy en día eh, nos hemos vuelto todos una civilización dinámica. Ya es, esa, esa, somos más nómadas que sedentarios, ¿no? somos más disruptivos que, que conservadores. ¿no? Entonces, El restaurante tiene que vivir todo ese cambio. O sea, el restaurante tiene que estar constantemente innovando. Eh, a un cliente no le puedes aburrir con la misma carta durante cuatro años consecutivos. Si hay una serie de platos que son unos clásicos y que son los, digamos, los top sellers, pues se quedan, pero luego hay que jugar con otros muchos platos, al igual que con coctelería y al igual también con la misma decoración. El cliente busca que, que le sorprendas todo, todo el rato, por lo tanto, cada año, cada dos años, debemos constantemente ir modificando cosas. A menudo me preguntan desde Experts cómo, cómo lo hacemos, cuál es nuestro, nuestro método, eh, cuál es nuestra forma de trabajar para conseguir que, bueno, todos los casos de éxito que, que Do ha conseguido. Después de más de 30 años de experiencia, 70 proyectos internacionales y un montón de colaboraciones con otros muchos expertos en el, en el mundo de, del F&B, de de, de, de del Hospitality, pues bueno, hemos ido haciendo poquito a poquito nuestro sistema. ¿no? Y ahora lo voy a explicar. Se basa en 10 puntos. El primer punto es el briefing, es esencial. Eh, luego iremos en más en detalle a cada punto. El segundo punto es los espacios. ¿no? O sea, una vez tienes el briefing, tienes que ir al espacio y entender eh, dónde vamos a montar el negocio. Hay que entender, hay unas ciertas energías que hay que entender y ahí hay mucho trabajo a analizar. El tercero es el mood. Eh, una vez tienes los espacios, eh, el, el, qué que te, que te, que te comunica el espacio y cómo lo vas elaborando y construyendo. El cuarto será la distribución. Es muy importante tener un local con muy buen mood, pero si no está bien distribuido no tiene sentido. La ergonomía, la agilidad, la operación versus la, eh, la, la, la decoración. Nosotros siempre ponemos la operación por delante de la decoración. El benchmark. Eh, el benchmark es fundamental hoy en día, ya que si no aciertas en el concepto que está buscando el público objetivo que tienes eh, es posicionado o, o, o, o cautivo en esa zona, pues difícilmente consigas el éxito. Uno de los puntos más importantes dentro de, esta, de, de este método es el, la arquitectura de la marca, la arquitectura del local, la arquitectura punto. La arquitectura al final nos va a dar eh, el éxito. Parte, parte el éxito sale de la arquitectura, ¿no? primero el branding, nosotros creamos todas las marcas con la misma arquitectura siempre empieza todo con una marca y luego a partir de ahí todo se construye ¿vale? el, el, el branding tiene que fusionarse con la arquitectura y la decoración si no casan todos los elementos al final hay algo que cojea ¿vale? dentro de la arquitectura también están todos los planos como hablábamos antes de la distribución ¿no? qué importante es la operación antes de la decoración luego está todo el tema de la gestión la gestión que hay detrás con la arquitectura no y cómo, cómo creamos el método la arquitectura nos va a crear una, unos, unos métodos, unas guías, unos, unos guidance que nos va a hacer que el proyecto se vaya elaborando fase a fase. Toda la arquitectura eh, nos va a permitir también a través de planos poder trabajar con los técnicos, con los ingenieros, con los arquitectos para poder elaborar toda la, la ejecución. El, el punto número 7 es la ejecución. ¿vale? Una vez tenemos todo esto claro, todos los industriales, normalmente se crea un comité de trabajo, eh, de expertos, donde cada uno pues, va cogiendo una partida y DO está encima de todas estas personas. DO al final es ese consultor que tiene que estar in, in, entrometido en todos los departamentos. Tiene que hablar con el arquitecto, tiene que hablar con el F&B, tiene que hablar con el chef, tiene que hablar con cocina, tiene que hablar con dirección, con marketing, con ventas. Tiene que tener todo, todo, todo el briefing en la cabeza para que todo funcione correctamente. La parte de management y la parte de monitoring. parte de monitoring, que es una palabra que se usa mucho a la ligera, es que muchas veces en los hoteles en o en cualquier restaurante que hagamos de terceros se crean desvíos de presupuesto, muy habitual, en Mallorca le llaman el Jacky Somme, y entonces nosotros estamos muy encima de que eso no ocurra, no solo por el tema de optimizar costes, sino también por el tema de que se lleguen a las fechas que, concretas, ya que hay unas aperturas y eso nos lleva a un doble estrés si no consiguen las fechas. El punto número 8 son los famosos SOPs o los SOPs, que significa, bueno es el procedimiento operativo estándar, son siglas inglesas, y en cualquier proyecto que hacemos se tiene que crear un manual de uso, manual de formación, tenemos que formar a todos los cocteleros, tenemos que hacer un recetario de cómo van a ser los cócteles, tenemos que hacer toda una mixología, en F&B tenemos que formar a todos los cocineros, tenemos que hacer un recetario, tenemos que explicar cómo son los platos, cómo se elaboran cómo se guardan los productos, cómo se etiquetan, cómo se limpian, cómo se monta una mesa, en fin, eh, los SOPs eh, es un libro abierto, un libro constantemente en activo, donde se va haciendo un manual de uso y este manual es la Biblia para todos, básico para el éxito y sobre todo para estandarizar procesos. Luego uno de los puntos donde DO se implica muchísimo y me gusta siempre pensar que es cuando muchos industriales dejan de trabajar para, para ese proyecto y de repente ya se, de, se desvinculan. Justamente nosotros cuando nos vinculamos aún más, que es en la apertura. La apertura es básica, es decir, hay un soft opening, luego hay un opening. Dentro de este soft opening siempre hay errores, siempre. No hemos hecho ningún proyecto que no haya 15 o 20 días de formación, todo es nuevo, es normal. Entonces a nosotros nos gusta estar ahí estar en la apertura, preparársela para el cliente, véase si hay que hacer un evento, si hay que montar con una agencia de comunicación eh, una comunicación previa, una campaña marketing, la parte, como decía, de formación. Cada elemento en DO nosotros estamos encima para ayudar al cliente. Y como último punto es el seguimiento y el follow-up del, del proyecto. Nosotros, en DO, eh, una de las cosas que nos caracteriza como expertos es que al saber tocar todas las disciplinas, eh, debemos estar con el cliente hasta que el cliente ya tiene confianza con el producto y se siente totalmente fuerte para poder llevarlo solo. Hasta ese momento nosotros nos involucramos. O si sea, hay que involucrarse o ya hacer de mystery shopper o hay que venir aquí para estar encima de las formaciones o a, o a lo mejor hay que ayudarles a la gestión inicial del proyecto, nosotros estamos para todo eso. Estoy convencido que todos los hoteles eh, están... Desaprovechando, para decirlo de alguna manera, o no sacándole el jugo a toda la partida de F&B. F&B es la, la nueva tendencia, F&B es rentable, el F&B les va a dar un mayor evita y el F&B les va a dar muchos, muchos éxitos. No solo es la parte económica, sino también está la parte de, de percepción experiencial del cliente. Los hoteles constantemente están diseñando ideas de cómo hacer que el cliente sea más fiel. ¿Qué mejor forma que hacerlo a través del F&B? Soy Mika Ferrer, eh, consultor experto en Doexperts, eh, somos una empresa con más de 30 años de experiencia, más de 70 proyectos desarrollados a nivel internacional y bueno, nuestro, nuestra filosofía es conseguir que tus negocios sean rentables y conseguir pues, reposicionarte y crear conceptos espectaculares.